Para que lo que escuches bien Parece que no acaba la vale atardecer Quisiera que volviera al amanecer Y solo un sueño acaso no logras Estamos pasando por malas rachas Negro hago esto y nadie se mancha Lo hago porque me da las ganas Sacando todo lo que tengo que en el alma un chico tranquilo que no da mil vueltas Si lo puedes entender Tal vez está confundido en qué va a ser Pero yo sé que sus metas No se van a desvanecer yeah. Esto sale desde una perspectiva Demasiado extraña Juanma explicando lo que en verdad Pasa micrófono en la mano Liberando un sentimiento maligno Yo solo sé que Yo solo sé Mi micrófono es mi arma y no me detendré Mi mente me quiere convencer en pensar que todo está bien Expresión perfecta para que lo que escuches bien Parece que no